¿Qué ¡Vaya! ¡Vaya! pasando aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Ay, mi chiquitín? qué hace mi otro chiquitín? ¡Mmm! ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Ay Ay, ay, ay. Me tomo contigo, me oh. Qué a ti ¿Te me ya a ¿Quiénes son mis bebés? ¿Quiénes son mis bebés? ¿Quién nos quiere a vosotros? ¿Sí? ¿Quién nos quiere? Más que su vida. ¿Sí?